Buenas, les pondré en contexto, estaba viéndome la serie de Blue Lock y cuando acabé de verla me dieron severas ganas de jugar a algo relacionado con fútbol, y cómo no hacerlo, solo mira estos montajes hechos por personas a los que por supuesto dejaré los créditos. Bottle of champagne like Así que... Uh, FIFA... Uh, FIFA Street... Hoy... Ustedes conocerán el poder que me otorgó... El haber visto Blue Lock para jugar... Al Hot Wheels Lock B... Digo... Al Rocket League... O debería decir... Rocket Lock... En Rocket Lock, se tienen como objetivos ser el mejor delantero del mundo. Para ello, deberé jugar con todo tipo de estrellas, troubleshooters, Shooters, Golden Goats, ganadores de ediciones anteriores de Rocket Lock, entre otros. No será una tarea sencilla, pero es necesario si quiero alcanzar mi meta, Diamante. Comencé dando muchos tropezones, perdiendo y siendo el peor de mis equipos, pero sabía que debía mejorar. Así que luego del cuarto partido, empecé a ponerme la 10 y a sacar los trucos prohibidos. A partir de mi racha de victorias encaminadas a convertirme en el mejor carrito choco... <ríe> delantero, delantero. Los partidos se convertían en algo más y más reñido, pero nunca me di por vencido. Siempre lograba darla toda y de igual perdimos este partido, Jeje. Sin embargo, a pesar de asustarme pensando que quedarían platino, notaba que el matchmaking era altísimo, siempre jugando con delanteros diamantes. Así que asumí el reto de echarme mis equipos al hombro y mejorar. Así que rápidamente dejé de ver jugadores platino. Habían partidos miedosos, donde comenzábamos perdiendo. Pero nada que yo no pudiera solucionar, anotando para empatar el partido y, posteriormente, remontarlo y acabar ganando. Aquí me hice la de Shiro, una chilena, que nos ponía la delantera contra este equipo. Para el final de las playments, logré llegar a mi meta, Diamante 1, División 3, pero como soy Gil, jugué una más y bajé de División a División 2, hey. Ahora, debo avanzar a la siguiente fase, Rocket Lock 2. El objetivo será medirme contra otros delanteros de mayor talla en el 3 contra 3, para que antes de cumplir mi estancia aquí, pueda lograr la meta de ser el mejor. No literalmente, pudiendo alcanzar diamante ahí también. Dejando ya la tontería a un lado, la verdad es que Rocket League en sus inicios llamó mucho la atención de muchos jugadores, incluyéndome a mí. Lo que ocurrió en ese entonces fue algo de locos. Xionix, la empresa desarrolladora, lanzó el juego el 7 de julio de 2015. Este juego se pegó durante su salida, siendo un éxito rotundo. Reunía dos elementos súper importantes para la época. El primero era que a todos nos gustan los coches finitos. Y el segundo, el fútbol. Rocket League cuando fue lanzado era un juego de paga. Su costo era de casi 20 euros. Sin embargo, a medida que pasaban los años, el juego pasó a ser free to play, más concretamente en el 2020. En un inicio, Rocket League contaba con una base sólida de jugadores, aproximadamente 5 millones jugando en simultáneo, que claramente iban disminuyendo año tras año. La estrategia de que el juego se convirtiera en un free to play era más por llamar la atención de público nueva, meta que lograr atrayendo un total de un millón de jugadores que jugaban en simultáneo en los servidores, algo sorprendente para un juego que ya había vivido su época dorada. Por otra parte, Rocket League no quedó atrás con la competitividad, incluyendo partidos clasificadores en donde si eras bueno subías y si no, pues te quedarías en el elo gel Si tú te quedabas en una season en, no sé, oro y posteriormente querías jugar las placements en la siguiente season, tu MMR se guardaba. Paréntesis importante para informarte que te dejaré un video con la tarjetita de arriba a la derecha donde te hablo del ELO y el MMR, solo que aquí está enfocado en el LoL, pero es básicamente lo mismo. Con este sistema de clasificatorias, Rocket League incursionó en los esports. Si no estoy mal, cuando Rocket League lanzó su primer torneo a nivel mundial, se tenía una price pool de un millón de dólares. Luego de eso, su popularidad fue bajando, y hoy en día hay desde 30.000 hasta 100.000 jugadores activos. Rocket League en sí nunca dejó de innovar, porque hasta nos traíamos de juego de otros deportes al mismo juego. Entre ellos estuvieron el hockey, basquetbol, voleibol, rumble, este que no recuerdo cómo se llama, y su más reciente integración, y playa. Hola sí, les habla el cheve de la edición para decirles de que existen otros tres modos de juego en Rocket League el primero es Super Bowl que hace referencia al rugby o al fútbol americano el segundo es Drop Shot que consiste en sobrecargar la pelota para que pegue en el suelo a fin de que se rompa y luego hacer un punto y por último la más reciente implementación que se llama Huevástico que consiste en que la pelota es un huevo de pascua. Pienso que hoy en día el juego está bien y es divertido, pero no es tan atractivo como si lo fue en aquel entonces, te puedes echar unas partidas y disfrutar con tus panas, pero te acabarás aburriendo muy pronto, luego lo retomarás y se repetirá este ciclo una y otra vez. Yo por ejemplo arranqué de solo para las placements y si no se me olvida que el juego existe vuelvo a jugar en la siguiente season. Esperemos que alguna desarrolladora de videojuegos algún día cree algo tan llamativo como lo fue en ese entonces Rocket League. Y si Psyonix decide cerrar en un futuro sus servidores, esperemos que Rocket League tenga un merecido descanso. Muchas gracias por ver el video. Y recuerda, puedes seguirme en mi TikTok, elcheve27, y en mi cuenta de Twitter, arroba cheve 27